Tener el cabello así considero de que todo lo que hemos todo lo que he estudiado yo en lo que es la historia colombiana, la historia de los negros y todo el tema de la esclavitud, considero que tener el pelo así significa tener libertad, amarse uno mismo, porque muchas veces he visto que personas envidian nuestro pelo porque la verdad es, no es tan común tenerlo, entonces uno tiene que ser orgulloso de su propio pelo.